El abogado Ricardo Reina, representante legal de Marlon Martínez, se refirió este martes a nuevos datos que estaría solicitando a la Fiscalía en relación a las conversaciones de la hoy oxisa Emily Peguero y su novio Marlon Martínez. Bueno, la prueba básica es con quien él habló antes y después de la muerte de la oxisa. ¿Qué usted quiere decir con eso, licenciado? Que se van a, de, van a salir a relucir ciertas cuestiones que en su momento, si se nos entregan esa prueba, por la buena vía, si no tendremos que acudir a la instancia judicial,